Ahora en A la Tarde, escándalo policial, La mole moly versus la negra, cruces, acusaciones y denuncias por violencia. En el pómulo izquierdo tenía un golpe y me dijo cómo le había pegado, pero posterior a todo esto, el día sábado la había golpeado nuevamente... Y sí, yo le vi moreteado a los brazos. fe de los golpes fuertes que tienen sus brazos morados, uh. pero también eh, de la cara. Ellos discutieron en lo que él contó, discutieron en lo que contó mi mamá. Yo le llamé, mami, ¿qué pasó? Porque no estaba muy enterado de nada. Ya es lo que ella me dijo, discutí, se fue a comprar, vino, agarró, se fue. sabes qué? Lo que le pasó fue hizo una restricción que yo no me le podía sacar por lo menos a 300 metros de él. Yo le fui a hacer una restricción, no... ¡Denuncia! ¡Denuncia! Decime la verdad de quién es esa chica, refiriéndose a su propia hija, ¿no? Eh, yo me voy a ir, yo me voy a ir, Bower, pero vos vas a parar al cementerio, yo te voy a cagar matando. Yo estuve escuchando todos los medios que decían que la niña estaba disfigurada, que yo la había cagado a trompada, que la había cagado a palo, que estaba encarnada. toda mentira, la gato, toda mentira. El exboxeador podría terminar preso. Todos los detalles. A continuación. Bueno, flor de escándalo con sí. la mole mole. Contanos cómo es que se dan estas situaciones, Diego. Bueno, primero la información dura, 15, 16 y 17 de mayo, la mole mole a juicio oral, por dos Upa. causas. Sí. Atentos, dos causas. Una, la más visible, la que veíamos recién, sí. que tiene que ver con su mujer, la negrita, Cristian. Mar, eh, Cristina Marta Galeano, sí. que lo denuncia por violencia doméstica. Sí. Sí. Esa es una. Golpes, dice, sí, hubo situaciones de violencia, va a juicio oral. Sí. Con esa causa se unifica otra. ¿Cuál? Otra causa, que es de una vecina, Alejandra Pereira, que de hecho la veíamos en imágenes recién, que es la persona a la que asiste, que asiste a la negra, que asiste a la negrita, y le dice, no, esto que te pasó es grave. Trabaja en conexión con una fundación que protege eh, a las mujeres que sufren violencia de género. Le dice esto que te pasó es grave, tenemos que ir a denunciarlo. La lleva a denunciar. Sí. Producto de esto, la mole mole al enterarse, todo esto en un barrio, ¿no? Cuadras a la redonda. Uh. Irrumpe en la casa ah. de Alejandra Pereira. Ay, por favor. Eh, le abre el marido, golpea, abre el marido. Bueno, se le mete en la casa, lo tira al marido, imagínense la mole mole. La mole Ya chico? saben lo que es, no se los voy a explicar. Sí. Y la increpa la mujer diciéndole todo, todo tipo de agravios a 15 centímetros de distancia. Mm. La mujer se descompensa y por esto lo denuncia por amenaza de muerte, violencia, eh, violación de domicilio y violencia de género. Por esas dos causas va a juicio oral la mole-moli.